el día de hoy yo les traigo una nueva solución para que esa misma caja de mantenimiento la puedan reutilizar nuevamente lo que vamos a hacer es que como mostramos en el video anterior vamos a voltear nuestra impresora y vamos entonces a proceder, vamos a ver aquí para que se pueda ver bien en el video vamos a retirar este tornillo de acá perfecto y entonces la tapa y vamos a retirar nuestro tanque de mantenimiento como pueden ver aquí está el tanque de mantenimiento que todavía realmente sus almohadillas podrían seguir resistiendo el, el recibir más de, de residuos de tinta pero esto es debido a que como tiene un chip aquí pueden verlo este chip le dice a la impresora que ya el tanque de mantenimiento está completo lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este chip por un chip nuevo. Y entonces en la caja de mantenimiento va a volver a, a, a ser útil para la impresora. Vamos a hacerlo. Bueno, mi gente, por aquí tenemos el tanque de mantenimiento que le retiramos a la impresora. Mírenlo aquí con su chip original. Lo pueden comparar con el que ustedes tienen en su impresora. Mírenlo bien. Y lo que vamos a hacer es que entonces lo vamos a reemplazar por uno de estos que tengo acá. Luego le voy a indicar dónde lo compré o dónde lo pueden adquirir. Y bueno, el asunto es que vamos a ayudarnos con este planito. el plano Y vamos a levantarlo con cuidado. Lo vamos a sacar. Y aquí ya lo tenemos totalmente fuera. Perfecto. Tenemos el de reemplazo. Mírenlo bien, que es un poco distinto. Y entonces con un poquito de cinta doble cara que tengo por aquí, nos vamos a ayudar para fijarlo. poner debajo esto es solamente para que no se vaya a mover y luego de que lo tenemos ahí entonces vamos a quitar la cara que, que cubre el adhesivo perfecto Ay, se me cayó pero ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuevamente el tanque de mantenimiento. Y lo vamos a reemplazar con este nuevo. Con mucho cuidado. De no ir a maltratarlo. vamos a hacer que encaje exacto y ahí entonces lo hacemos entrar en ese puntito de acá ahí lo pueden ver perfectamente ya dentro como pueden ver ahí está y ahora entonces lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a poner nuestro tanque de mantenimiento Vamos a parar la cámara para acá. Vamos a poner nuestro tanque de mantenimiento nuevamente. Y entonces vamos a voltear la impresora. Y ahí la tenemos de frente. Y vamos entonces aquí. Eso era una hoja de, de inyectores que yo tenía ahí lista para imprimir, pero como el tanque de mantenimiento estaba lleno, no salía. Perfectamente. Y como pueden ver, la impresora queda como nueva, totalmente como nueva con este nuevo chip que le acabamos de colocar una solución perfecta para nuestro inconveniente de caja de mantenimiento el cual ya no vamos a tener así que acabo de mostrarles la solución completa al tema del tanque de mantenimiento